Yeah. Y play Hace poco bajé de la, la nave dice. La curiosidad me invade Demasiado. Por visitar un lugar que no habita lo habita nadie no. Para hacer que renazca la humanidad Tengo las la llaves. Putre en Hapshown yeah. Ellos mismos causaron su extinción yeah. No vaya estoy tomando envión a se vuelvo como Velocidad con Gunacón Solo necesito amigos y cigarros ah, Por evitar todo lo malo mm. Estaba desprevenido y lo barato salió caro Muy. Salió mi cara en el noticiero porque no me caro. Nah. Suelto barras porque barra la mente me pide La gloria no está en el que lo piensa, sino en el que lo decide. Esto lo hago por mí por los pibes. Los pibes. Porque cada día me convence que soy un cop rap dealer. dealer. Algunos peleando para ascender, otros para mantenerse en la cima, Arrido. sin pensar en perder. Luchando como un kilo, malos momentos se aproximan sí. Pero cuando sí bueno en esta vida Siempre la juego de callado Porque perro que ladra no muerde, lo tengo claro Me vienen palabras que disparan como balas a la cabeza Yo plata no se compara a esa parrafada y con esta nobleza mm.